Muy buenas amigos vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Gate Channel, yo soy el vengador tóxico y lo estoy diciendo todo muy rápido porque hace mucha calor, me estoy muriendo y hay muchas cosas importantes que decir. La primera, que Longitex va a sacar un nuevo dispositivo junto a Tencent, sí amigos Tencent, todo ese eh, trozo eh, enorme eh, que comporta el resto de los videojuegos, que es equiparable a Microsoft es Tencent Tencent es mucho más grande que Sony Sony ahora cada vez es más pequeñito cada vez más pequeñito como dije, se está hundiendo ya está o sea, el, el primer mm, hecho llamativo es que haga un juicio en Brasil y no en Estados Unidos poco como una estafa procesal es como cuando vas a un juzgado que no te corresponde porque ya en ese en ese juzgado te tienen muy conocido y entonces vamos a probar en el juzgado de, de, de que hay ahí en Brasil a decirme si allí sí que me dan la razón y no le han dado la razón porque cuando han visto los papeles han visto el de, el de esto ha dicho y, y además no no solamente les ha dado un sasca en monumental en toda la cara a Sony, diciéndoles que, oye, mira, hay miles de juegos como Call of Duty como para que vengas llorando al grito de... como, como pendejo, como idiota, como imbécil, tarado, mental que eres y vengas y me vengas con esta verga y dices, es que no podemos hacer pues si no podéis hacerlo, pues no lo hagáis reunir dinero comprar eh, yo qué sé eh, comprar nuevas desarrolladoras ahí están, hay otras desarrolladoras ¿no habéis comprado Square Enix? ah no, no ¿Konami? no, tampoco eh, pudisteis haber comprado Activicios, la verdad, en su, en su momento podíais haberlo comprado, pero 4.400 millones, no, no. Eh, me cuesta más barato denunciar, pues también te, va, te ha salido mal y me alegro. Bueno, vamos a hablar un poco de, de este dispositivo eh, eh, que, del que nos hace, eh, del que nos habla Warren en De Verge, que es un dispositivo en el que, ojito, ojito, con lo que vamos a tocar, porque aquí yo veo, aquí yo veo algo mmm, muy jugoso y que me gusta mucho. Vamos a leerlo. Dice, Longitex anuncia una computadora de mano dedicada a juegos en la nube que admite xbox cloud gaming y más y más longitex está trabajando con tencent longitex está trabajando con tencent bien y aquí donde entra xbox esperaros esperaros pues ya sabéis que longitex g está trabajando con Tencent Games para lanzar una computadora portátil dedicada a juegos en la nube a finales de este año el nuevo hardware está diseñado para servicios de juegos en la nube ofreciendo un dispositivo dedicado con controles que en lugar de las típicas fundas que se conectan a los teléfonos la computadora de mano para juegos en la nube será compatible con Xbox Cloud Gaming y el servicio GeForce Now de NVIDIA y Longitech y Tencent estarán trabajando con Microsoft y NVIDIA en el hardware. Longitech y Tencent siempre, simplemente, se están burlando del dispositivo hoy y no se, y no se menciona una fecha de lanzamiento, precios o incluso cómo se va la computadora de mano para juegos en la nube. Longitesse obviamente se apoyará en su experiencia de la, en la construcción de accesorios para juegos de PC y consolas, mientras que Tencent parece ser más un socio de operaciones, un socio de Xbox, un socio de Microsoft. Los dos grandes, los dos más grandes de los, del mundo de los videojuegos, Tencent Games y Microsoft juntos jugando y Sony llorando ahí en Brasil eh, oye, no me quitéis el, el code que es que no tenemos nada pues amigo, cómprate una Xbox, ya está ¿queda claro? yo creo que sí, pero bueno habrá alguno que diga ¡no, pero es el monopolio! vete a la verga no le da la razón, ni siquiera los, los, los tribunales de, de Brasil que no entiendo a santo de qué, vuelvo a decirlo, parece una estafa procesal, porque lo suyo sería que denunciara a, en todo caso a Microsoft en Estados Unidos, pero no lo denuncia en Brasil, donde ¿qué pasa, Sony? ¿que te crees que ahí vas a tener más eh, eh, más disponibilidad con el juez para poder pasarle un fajo de billetes, no, pues mira, mira tú por dónde te ha salido mal la jugada y te has vuelto con las manos vacías. y te han dado dos zascas monumentales, ayer te dijeron, no solamente te recordaron la cantidad de juegos que son iguales al Call of Duty sino que también vimos que encima de todo, retenéis eso es lo que han hecho hincapié, es el segundo zasca el segundo zasca es que le hacen hincapié de que, oiga, miren, si se van a poner en ese, en ese plan esta gente tiene, el Final Fantasy 7, lo tienen retenido ¿Mm? y este otro juego también ¿por qué? porque estos no son juegos que sean de ellos tampoco pero los tienen retenidos total que al final se han ido pues con el rabo entre las piernas y diciendo bueno manolo a ver qué hacemos ahora vamos a ver qué es lo que están haciendo los de bungie y los de javen juntos porque esos son los que nos quedan para poder hacer un un, un juego tipo Call of Duty que vete tú a ver cómo lo llamarán que ahí ya será el esperpento total. Ya cuando cuando ya están medio muertos, empiezan a hacer algunos el ridículo. Y esto es lo que le está pasando a Sonic. Eh, se está viendo tan, a, tan acorralado, tan... que no van a poder seguir adelante, que ya están haciendo el ridículo. Completamente ridículo. Bueno, pues Tencent es una de esas... Eh, Tencent Games para que la gente se ubique es tan grande como lo es Microsoft ahora con Activision Blizzard y si lo vemos en un enorme queso dividido veremos que la cuña de Tencent Games siempre fue mayor que la de Microsoft, que la de Sony y que la de Nintendo que es mucho más pequeña por lo tanto ahora que Activision está unida a Microsoft es exactamente igual de grande que Tencent como para no unirse y por lo que se ve aquí no se lleva ni siquiera mal vamos a leer un poco más Dice, en esta nueva y misteriosa computadora de mano se produce después de que Valve lanzara el Steam Deck, que ha ayudado a transformar la idea de los juegos en PC sobre la marcha. Steam Deck es compatible con servicios de juego en la nube como Stadia, Xbox Cloud Gaming, pero algunas personas como el editor gerente de Verge, Alex Grant, pueden querer una alternativa más barata al Steam Deck, que es carísimo. Es carísimo. Que pueda ejecutar juegos en la nube. Y no, des, y no dependa de su teléfono. Parece que Longitech está construyendo precisamente eso. Dentro de poco y veremos a ver en qué acaba todo esto. También hay una gran noticia que quiero compartir con todos ustedes antes de que termine esto. Fuentes con conocimiento de planes que rodean aldea de Island 2. Por fin. Bien, vamos a, a, a ver qué es lo que saben, qué es lo que parece que va a haber. Todo esto está confirmado además por Dave Silver, que son los encargados de eh, y su empresa matriz, que son en Brace Group. Eh, ahora vamos a leerlo, vamos a leer. Eh, la misma fuente había dicho que la revelación de The de, de Game Software a finales de este año tuviera, tendría mucho sentido. Vale, la noticia de Dead Island 2 también me interesa, pero la vamos a dejar para el final, es esta. Dice, fuentes con conocimiento de los planes que rodean de Dead Island 2 han dicho que es probable que el juego se vuelva a revelar a finales de este año, aunque no se proporcionó una fecha exacta de revelación del Dead Island 2, la misma fuente había dicho que la revelación de Games Award a finales de este año tendría mucho sentido. Se entiende que la próxima entrega tendrá un gran enfoque en el juego cooperativo con varias secciones de juego, en Buster centradas en la función. Además también se ha sugerido que el elenco es completamente nuevo, con 5 o 6 personajes nuevos que llegan al juego. Desde mi informe original en mi canal de YouTube, varias, varias fuentes, dice Tom Warren, eh, eh, nuevas se han acercado a respaldar las afirmaciones de que el juego está en un estado de desarrollo bastante decente una fuente que había jugado el juego dijo que es probablemente mi juego más esperado después de jugarlo las fuentes también habían respaldado el informe de Dead island 2 eh, tiene lugar en varios lugares diferentes incluido hollywood y san francisco Después de un informe original, Deep Silver y la empresa matriz en, en Brace Group habían dicho en una llamada financiera que al menos esperaban el lanzamiento el próximo ejercicio. Como los comentarios se hicieron antes de final del final de ese año fiscal, implicaría que el Dead Island 2 estaría programado para lanzarse el 31 de marzo del 2023. Los planes para lo que sería la revelación del Dead Island 2 no están claros, pero con suerte el equipo decide volver a divertirse un poco con los desa desarrolladores de God Simulator Coffee Stein Studios después del tráiler debut de God Simulator 3 en el Summer Game Fest. Bien, amigos, con esto os dejo, pero os dejo con esa.. Esas ganas de volver a. A jugar a un Dead Island, el de In-Life ya habéis visto que es un juegazo es un juego increíble pero el Dead Island es un juego eh, que aunque parezca totalmente muy parecidos eh, no tienen nada que ver y bueno es otra otra otra idea me encanta que haya un Dead Island 2 lo deseábamos lo teníamos muy presente y espero ver qué es lo que van a sacar a finales del 2022, que es cuando veremos las primeras imágenes de este gran juego, que veremos, como dice aquí, posiblemente el 31 de marzo del 2023. Vamos a ver, estaremos atentos, aquí en Toxic Game Channel, hasta la próxima amigos.